Hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy nos gustaría profundizar un poco con respecto a algunas eh, líneas que ya hemos estado hablando en anteriores videos, pero esta vez específicamente a las líneas curvas, que son las que eh, naturalmente se pueden observar más en, en nuestra danza en, al momento de los desplazamientos. Si nosotros pudiéramos observar una pareja desde lo alto, vamos a poder ver una línea eh, de circunferencia a la altura del, de los brazos, en el abrazo de la pareja. Esa línea va a estar conformada por las espaldas de los dos integrantes y se van a conectar por un lado en las manos del lado abierto y el, en, el, en los antebrazos del lado cerrado del abrazo. Si tomamos como referencia esa circunferencia horizontal que nosotros observamos desde lo alto en el abrazo de la pareja y tendemos líneas que sean coherentes en el piso, nos vamos a encontrar esta vez con un cilindro. Podríamos decir que los dos integrantes de la pareja al abrazarse en tango están conformando un cilindro, están contenidos dentro de un cilindro. A partir de esta, de esta referencia es que, se sugiere que los movimientos que realizan los integrantes de la pareja sean coherentes con ese cilindro. Para que sean coherentes con ese cilindro, hay dos tipos de movimientos. O los efectivamente circulares que van a ir por el perímetro de esa eh, circunferencia del cilindro, es decir, que ya van a ser redondos, o aquellos rectilíneos, movimientos rectilíneos, pero que no perforen, la idea del perímetro del cilindro, porque esto provocaría o el desequilibrio de algunos de los integrantes de la pareja, o nos alejaría también del esteticismo que naturalmente el tango se ha dado para sí históricamente. Se plantea que el tango es una danza popular. Como danza popular, también es natural y coherente que se haya propiciado para sí movimientos que tengan que ver con lo natural, con lo que orgánicamente... Eh, puede hacer el ser humano al momento de moverse lo vamos a ver ahora prácticamente